Empezamos la reunión formalmente y este, un abrazo y un saludo y una bienvenida muy cordial para todos los profesionales que este, a lo largo y ancho del país están asistiendo a esta reunión. Quiero decirles que eh, Malena Rodríguez va, eh, a, coordina todos los trabajos, como ya he hablado con algunos de ustedes, coordina, les va a hacer... este los hace entrar y les hará las señas correspondientes y se comunicarán por chat. Bueno, ella les va a explicar el funcionamiento, el funcionamiento técnico de, de todo esto. Pero además, eh, yo he invitado, he tenido el placer de invitar a un amigo para que modere, pero no, no moderar no, no significa que acá va, va a haber controversias, sino que, que haga su presencia, porque me interesaba muchísimo este, que estuviera, que es el doctor Ollambú que va a ser el moderador, digamos, de la parte institucional. Porque tengo muy presente una foto sacada en el Colegio de, de Bioquímicos de la Capital, donde estuvieron este, la mayoría de las instituciones, donde se plantearon una serie de reivindicaciones, y bueno, que después no avanzó, eso es otra historia, pero yo tenía presente esa foto y en el centro estaba el doctor Oyamburu, que nos da este, el placer de poder contar entre nosotros. Eh, por otra parte, quiero decirles, y como un, un paréntesis este, personal casi, pero que yo sé que nos ataña a todos, este, eh, quiero mandarle un saludo hacia la distancia a la doctora Raquel Satinsky. Quiero decirles que la doctora Raquel Satinsky, bueno, como saben, es una chica que ya tiene sus años, ha tenido una serie de problemitas físicos. Este, eh, que los ha ido superando en el curso de la semana, quiere decir que estamos más tranquilos, estamos junto a la familia, con, con el hijo Víctor, y con sus nietos y sus nietos. Eh, está mejor. Este, incluso está trabajando. Eh, es, es increíble. Eh. Eh, 90 y pico y sigue trabajando. Pero todos los que la conocen a Raquel, este, se van a alegrar. de que está bien. Y está lúcida y está bien. Eh, vamos a hacer, este, así que le mandamos un abrazo a Raquel, porque va a aparecer, en algún momento aparece, porque ella es una de las creadoras de este, de, este, de este tipo de reuniones, así como creó el foro de proteínas, bueno, ella es la creadora de este tipo de ideas, de donde se discuta y se puede hablar este, libremente, con respeto este, y con mucho amor por la profesión y por la gente y por el equipo de salud. Eh, dicho esto... Eh, yo eh, creo que ya he hecho mi parte en cuanto a la presentación. Ahora, Malena, tome, tome la batuta. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Mi nombre, como ya dijo Walter, es Malena Rodríguez. Yo voy a estar moderando el foro. Eh, cada disertante tiene determinados minutos para exponer, que ya fueron acordados previamente por mail. Yo les voy a avisar por el chat, de todos modos, cuando falten cinco y un minuto. Eh, cuando hayan hablado todos los disertantes, habrá un espacio destinado a preguntas. Si quieren realizar una, por favor, eh, anótense en el chat, al que se accede con el botón en la parte inferior de la pantalla, escribiendo su nombre y especificando que desean hacer una pregunta. Después se van a hacer en el orden eh, las preguntas en el que fueron registradas. En este foro, esto es importante, en este foro brindamos certificados de asistencia. Si desean un certificado de asistencia, por favor, escríbanlo en el chat también, especificando nombre completo y mail. Por favor, muy importante el mail, así después podemos enviarles eh, el certificado. Por último, queremos pedirles que si nos están hablando, por favor, silencien sus micrófonos, así no se acopla el sonido y podemos escuchar bien a quienes están disertando. Eh, también comentarles que hoy contamos con Marcelo y Nacho, quienes se están encargando de transmitir la reunión de acá de Zoom en vivo por el canal de YouTube y de Facebook de Novedades Bioquímicas, así que muchas gracias a ambos. Y bueno, los voy a dejar con el doctor José Ollamburu, quién será moderador, como ya contó Walter. Así que, bueno, doctor, cuando usted quiera, nos... Gracias y gracias a los amigos, este, todo lo que están presentes y a la gente de Cubra, este, fundamentalmente, que hace tanto tiempo que no nos vemos más o menos todos, este, cuando nos unen sí, la pasión por una profesión de elevadísima significación eh, tengamos en cuenta que en el país seremos unos 30.000 bioquímicos en total activos que hacemos mover toda la medicina solamente recalcar este dato como para tener en cuenta que somos gente de valor estamos un poco dispersos quizá pero bueno el país es grande las circunstancias no son las mismas para todos y estamos y seguimos estando Justamente después de haber transitado un año y medio de pandemia y después de los meses calientes del año 2020 y principios del 2021, no se puede negar de que los bioquímicos han he hecho un montón de cosas para, para ir resolviendo las cuestiones de salud que se presentaban. Hay un problema de visibilidad de visibilidad en nuestra profesión. este problema de visibilidad que tenemos es porque... Nosotros no vendemos nada tangible. No tenemos una vidriera ni productos, no podemos vender sangre, por ejemplo. No podemos vender nada que tenga un precio. Lo nuestro es un trabajo sobre un intangible de elevadísimo valor. Y la CUBRA viene a representar, es la entidad que representa todo el esfuerzo bioquímico de todo el país. Quiero poner esto de relieve porque la Confederación Unificada nació ya hace muchos años, estamos hablando antes del 2000. Estamos hablando yo creo que más o menos antes inclusive que la promulgación de la Ley de Educación Superior año 95 como producto de unión de lo que era la Confederación lo tengo que leer, la Confederación Bioquímica Argentina que eran solo bioquímicos y de la Confederación Bioquímica Clínica de la República Argentina, que reclutaba a otras profesiones. Y este es un tema que conviene traerlo a colación, por, lo, por el significado que tiene. Inclusive por algunas palabras que Walter las dice como observador externo, pero que tiene un profundo este, digamos proyección sobre la podemos ir sobre la consolidación de la profesión bioquímica en el país. Este, debemos tener, estar atentos a que la tecnología nos abre caminos para hacernos presentes frente a una sociedad. De alguna manera que podamos mostrarnos no tan distantes como se ha venido diciendo últimamente. La sensación que los bioquímicos estamos con un horizonte de mesada en líneas generales, entonces no tenemos alguien que nos vea, inclusive nuestros pacientes no vienen a nosotros porque acuden al bioquímico, vienen porque los manda alguien. Nosotros tampoco tocamos la panza. Entonces, el, el, lo bioquímico tenemos una, digamos, tenemos una llegada medio como indirecta a la gente que serían nuestros clientes, que son una parte de nuestros clientes, ¿no es así? Este, y siendo que eh, de las cosas que conviene que conviene resaltar y atendiendo a la heterogeneidad justamente en la que se desenvuelve nuestra en profesión, entiendo que la unión es la unión de los actores bioquímicos es una respuesta a nuestros problemas. Tengamos en cuenta que la cubra es producto de esa unión. Tengamos en cuenta que la Cubra es la confederación unificada bioquímica de la República Argentina. Y como ejemplo de valor de esta unión de la Cubra, recordemos que una consecuencia directa del origen de la Cubra fue la creación del ecoafib, por ejemplo. La, la, el ecoafib fue generado entre la sede de Cubra que estaría, me imagino, en esa época en la calle Pasteur y en este, junio 9.54, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, decano en ese momento era el doctor Alberto Boveris, y de una cantidad de campeones para mí ya, aún algunos que tienen mi edad, pero que eran los actores necesarios en esa época, que algunos, a varios los tenemos todavía entre nosotros y nos, y nos hablamos todavía, o sea, somos viejos jóvenes. Estamos hablando todavía de casi del nacimiento de la profesión, a no más de 30 años de lo que es la realidad actual. Y los actores y los que hemos dado lugar a toda esta complejidad de gestión, tanto académica como profesional, estamos todos acá. Y la cubra sigue viva. E intento, no, no son loas a la cubra, sino al significado de que la unión hace la fuerza. Y la Confederación Unificada Bioquímica es eso. Este, tras digamos esta estamos castigados por muchas cuestiones que tienen que ver con lo social y con lo económico y por la desesperación de que digamos en nuestra en nuestro medio todos luchamos por prevalecer por seguir trabajando por estar dignamente trabajando entonces este le agradezco a Walter que me haya permitido dar estas palabras de comienzo de esta reunión, porque entendemos que estamos ya frente a Alejandra Arias, a, a Carlos Navarro, a Enrique Ocampo, no sé si está Agustín Bolontrade por ahí, si está la, la, alguien allá del sur, no, no alcanzo a ver en este momento quiénes están presentes, este, son los representantes la evidencia viva de que la cubra sigue estando presente y que ahí vendría a ser un lugar donde vienen a resumir nuestros mejores esfuerzos. ¿Qué quería decir? Bueno, que esta pandemia nos ha mantenido como aislados, separados, extrañándonos los unos a los otros posiblemente, y espero de que este foro que se inicia este, ahora en este momento y que me permite que Walter, que le agradezco que me haya permitido iniciarlo, sea el comienzo. Que no, un comienzo que nos permita sacudirnos esta sensación de aislamiento que debemos superar tan pronto como sea posible. Eh, quiero saludar a los amigos de Acubra y a otros que a lo mejor no estoy conociendo ahí, que a lo mejor ellos me conocen a mí y yo no me recuerdo de ellos. Y que espero de que digamos, los conceptos o las ideas o lo que vaya surgiendo de esta conversación nos ayude a ver cómo seguimos para adelante. Este, nada más. Así que Alejandra, que no te veo todavía en dónde está, pero sé que estás porque nos ha dicho, ahí está, Lo ha dicho Walter, este, quedamos en lo que ustedes hayan preparado o estimado adecuado para ir abriendo el fuego de esta reunión, de esta amable reunión, como dijo, como dijo Walter, en la que esperamos compartir con altura y con dignidad. Gracias. Gracias, José. Bueno, yo tengo para compartir pantalla dos diapos. Ah, no me permite. Dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Dale, espero. Listo, disculpen, ya, ya está corregido. A ver. Bueno, yo hoy he tenido, perdón, no, he tenido problemas con mi máquina. Ahí estamos. Bueno, ahí les muestro. Está lenta. No sé por qué, qué le ha pasado hoy. Se cansó como la dueña. A ver. No sé si están viendo algo. Yo... Eh, estamos viendo que... Ahora, Ahora sí parece. Está. Perfecto. Está, bueno, esto, esto es a lo que se refería recién José, ¿no? que en aquel momento existía la Confederación Bioquímica Clínica de la República Argentina y junto a la Confederación Bioquímica Argentina, en eh, 1984, si no me equivoco, deciden eh, unirse para conformar la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina. Eh, CUBRA es, como también decía José, es la entidad gremial rectora que representa a todos los eh, colegas, a todos los bioquímicos, de gestión privada de la República Argentina y está eh, constituida por instituciones que representan a las provincias y también tenemos federaciones, hay colegios, o sea, eh, dentro de las instituciones tenemos asociaciones bioquímicas, colegios bioquímicos, colegios de ley eh, y federaciones. En esta diapo podemos ver la Federación del NOA, eh, que está integrada por Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, la Rioja, eh, creo que no, Tucumán, perdón, eh, Fobinea, que es la Federación del Noreste Argentino, eh, Formosa Chaco, Misiones Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en este caso Santa Fe integra la región del NEA, la Federación Patagónica, que es La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, eh, la agrupación de Cuyo, que es San Juan, San Luis y Mendoza, y después está la Federación de Provincia de Buenos Aires, la Federación de Provincia de Córdoba y el Colegio Oficial de eh, Capital Federal. ¿no? Eh, son 27 instituciones profesionales las que integran CUBRA y se re, eh, en ellas están representadas 22 provincias y CABA. O si sea, hay algunas provincias donde tenemos más de una institución bioquímica, este, como por ejemplo Mendoza, Salta, San Luis, eh, Santa Fe... Bueno, CUBRA tiene, eh, se relaciona obviamente con una serie de instituciones, tanto nacionales como internacionales, como por ejemplo CGP, o sea CUBRA, es parte de la Confederación General de Profesionales. Como decía también bueno, José, eh, tratamos de mantener una relación con el, con el CUAPIP, eh, A ver, nosotros desde CUBRA intentamos que, eh, que esta, esta relación con eh, las unidades académicas sea lo más eh, productiva posible para todos, o sea, tanto para los chicos que están estudiando y conozcan la realidad del profesional que está en la calle, como para nosotros, ¿no? Eh, últimamente no hemos tenido muy buenas eh, respuestas desde CUAFID, o sea, hace un tiempo, yo diría que aproximadamente unos tres años, en que nos está costando... Eh, un poco esta relación, dejaron de invitarnos a las reuniones eh, plenarias como lo hacían antes. Eh, primero teníamos abierta participación, después comenzaron a limitarla, así que eh, nos daban, por ejemplo, una hora dentro de una reunión plenaria que duraba eh, casi 48, o sea, dos días, ¿no? de, de, eh, cuando eran presenciales. Y bueno, a partir de la, de la situación de pandemia, en marzo del 2020, no nos convocaron más. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo porque creemos que es importante mantener ese vínculo. Eh, bueno, este loguito es de la Coordinadora de Colegios de Ley de la República Argentina. En coordinadora, eh, como su nombre lo indica, reúne a todos los colegios de ley en esta institución y ellos tienen eh, obviamente una función más deontológica, pero siempre se intenta trabajar en conjunto en una serie de situaciones en las que eh, ha sido necesario. ¿no? Bueno, con Fundación Bioquímica Argentina, esto lo hemos puesto como ejemplo por ahí, eh, bueno, Fundación eh, Bioquímica Argentina es una relación que más tiene que ver con las cuestiones científicas, eh, con todos los programas que Fundación tiene, lleva adelante y tratamos de hacer llegar por ahí a través de CUBRA a todos los bioquímicos del país, a todas las instituciones, eh, estos programas y las posibilidades que por ahí puede brindar Fundación. Eh, por ejemplo, acá no está, pero tenemos, eh, hará unos tres años, se reactivó, dos años, eh, la UCOPS, que es la Unión de Confederaciones de los Profesionales de Salud, que está integrada por eh, COFA, que es la Confederación de Farmacéuticos de la República Argentina, COMRA, que es la de los médicos, CORA, de los odontólogos y CUBRA. Y ahora, hace muy poquito, eh, tuvimos una reunión con la intención de, de comenzar a trabajar juntos nuevamente, eh, encarando temas que son eh, de interés para las cuatro profesiones. ¿no? Y a nivel internacional, CUBRA tiene, eh, se relaciona con, o es miembro, de Colabioclis, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Eh, la confederación, al igual que muchas instituciones, tienen una serie de... de eh, ay, perdón, se me fue la palabra... Eh, grupos de trabajo, comisiones. Eh, yo quería resaltar la comisión que el doctor Navarro después les puede contar un poquito. Eh, él es el coordinador de esta comisión eh, donde tratan fundamentalmente eh, toda esta cuestión de eh, los alcances de los títulos, eh, las, eh, mm, las competencias de cada uno y la, la idea era con este, con, esta, eh, con este grupo de trabajo lograr eh, equiparar lo que se pudiera dentro de las diferencias, eh, los títulos en toda Latinoamérica. Y bueno, a nivel, esto fue a nivel latinoamericano, ya a nivel internacional, somos miembros de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, donde eh, con mucho orgullo podemos decir que tenemos muchos colegas argentinos que están integrando, representando a CUBRA, integrando distintas comisiones de trabajo eh, en, en la IFCC, ocupando lugares importantes. ¿no? Este, bueno, la idea era mostrarles un poquito lo que es CUBRA, eh, cómo se mueve, además de, de esta relación con las instituciones, obviamente eh, bregamos por la situación de los colegas y de los laboratorios, eh, a nivel nacional, tratando o intentando tratar y llegar a acuerdos con distintos financiadores como puede ser PAMI, que tenemos en este momento una situación compleja, como pueden ser las prepagas a través de la superintendencia de servicios de salud eh, participamos también en reuniones en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Salud de la Nación sea, siempre donde sea necesaria la participación de CUBRA para la defensa de la profesión y de los profesionales bueno, yo de mi parte no voy a decir más nada porque voy a dejar eh, lugares para que el doctor Enrique Ocampo, que es el vicepresidente de Cuba, les pueda contar un poco la situación con, en relación a las obras sociales de las distintas instituciones del país y entiendo que después eh, va a hablar el doctor Carlos Navarro, que es el secretario de Cuba. Yo ahora dejo de compartir. Hola. Le cedo el micrófono a, a Enrique. Hola. Enrique. Hola. Enrique. Un segundo nomás porque creo que nos tenía que hacer Walter hacer presente, eh, digamos que existen auspiciantes de este, de este espacio. Entonces, eh, quizá quiera este, Walter decirnos algo o lo dejamos para después. Bueno, no está. Adelante entonces, doctor. Enrique ha silenciado, Campos. Walter, perdón. ¿Y ahora? Bien. Enrique, un segundito nada más. No, se trataba de varios olvidos, ya estoy demasiado grande seguramente. Este, pero primero, todo esto es posible, es un esfuerzo que también nos acompaña la, las trece, eh, varias empresas. Eh, una de ellas es ADE, la otra es Biodiagnóstico y la otra es Diestro. Son tres empresas también... Amigas que est están bancando este, eh, estos foros, eh, así como bancan otras empresas, muchas veces los congresos, bueno, el foro está bancado por estas este, empresas. Primera cuestión. Segunda, que quería decirles que eh, nosotros estamos grabando esto eh, y los videos van a ser reproducidos posteriormente en el canal de YouTube de Novedades Bioquímicas y además van a estar en una solapa de la web de novedades bioquímicas que se llama puro Bioquímico. Entonces ahí están todas las, las intervenciones. O sea que ya tenemos, incluso en, ese, en esa solapa tenemos más de 21, 21, 21 intervenciones este, a las cuales vamos a agregar las de hoy. Nada más era eso que me, pare, me parecía que era detalle importante. Adelante bueno, Enrique. Muchas gracias. Gracias a bueno, José. Y adelante el doctor Enrique Ocampos. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, principalmente gracias a Walter este, por habernos invitado y José por la presentación. Eh, un poco que destaco las palabras que dijo eh, Alejandra como las instituciones que hoy estamos representados en Cuba, que es nuestra entidad madre. Eh, un poco también quería agregar dos cositas más. Antes de eh, hablemos del tema de obras sociales. Una sería que... Ubra, um, está forma ha formado varias eh, comisiones. Una de esas comisiones es la Comisión C3 de Calidad, que estuvo eh, fue muy importante el doctor Jorge este, Alegre de, de Río Negro. Eh, ahora está eh, otro este, representante, eh, como eh, digamos, manejando la parte de la comisión. Y además nosotros, aparte de bioquímica, como ustedes sabían, teníamos el famoso eh, nomenclador INOS. Eh, bueno, a través de CUBRA hicimos el NBU, que también fue muy importante y fue eh, aprobado por las cámaras, tanto diputados como senadores, en el año 2012. 2012. Bueno, este, y ese esa NBU se fue actualizando casi permanentemente, que eso también es digno de destacar, que también tiene participación activa la, la Confederación Unificada de Bioquímica de la República Argentina. Con respecto a, a obras sociales, bueno, eh, también tenemos una comisión que está uh, representada por eh, regiones, que es la comisión Cubra PAMI, donde hay más que todo vemos toda la parte de eh, eh, eh, obras, eh, toda la parte del nomenclador, eh, de, digamos que, que puede ser permitido o avalado tanto como Cubra como PAMI y este, eso se, se fue. Eh, un poco desgastando también, como decía José, con el tema de la pandemia. Eh, antes teníamos reuniones más eh, regulares y ahora es como que eh, venimos eh, eh, bregando de que nos reunamos y eso no está, está sucediendo. Eh, y como saben, eh, la, la República Argentina es muy grande. Eh, y eh, PAMI eh, hace tiempo que teníamos como prestaciones, después puso valor cápita. Y dentro de las cápitas, eh, dividió en, en distintas categorías. Eh, y eso ha molestado mucho a la, a la, al país, digamos, porque puso primero, primero dos tipos de categorías que era la categoría A y la categoría B, eh, donde la categoría A tenía menor valor que la categoría B. Y luego puso una categoría C, que era un valor intermedio. Eh, bueno, a través de Cubra hemos hecho muchísimas notas, hemos, nos hemos reunido con muchísimos directivos y como también dijo Alejandra, venimos eh, un representante de cada región, venimos de lugares a veces muy lejos como en la Patagonia y nos dan reuniones y estamos no más de 10, 15, 20 minutos, con lo cual este, por ahí este, nos molesta porque el esfuerzo que nosotros hacemos es bastante. Eh, bueno, de todas formas, lo mismo, hemos hecho ese tipo de reuniones y siempre estamos pensando la posibilidad de que no se divida el país en distintos tipos de categorías, sino que sea una sola categoría como venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, este, y esto no, no, estaba, no está sucediendo. Eh, este año recién el PAMI ha decidido sacar la categoría A y estamos como solamente con dos categorías que sería la categoría B y la categoría C. Eh, como ustedes saben, o probablemente no lo sepan, en el año 2020, a pesar de que hemos tenido una inflación muy importante en nuestro país, eh, el PAMI no dio eh, aumento eh, y eso también lo venimos eh, solicitando desde mucho tiempo a través de la, la Confederación Unificada. Eh, todo este tipo de situaciones, por supuesto, que molestan a todos los bioquímicos porque sabemos que nuestros costos cada vez es mayor no tanto por costos operativos, sino también por costos de empleados. Eh, bueno, son cosas que a veces no es difícil poder llegar a, a hacerlo entender a la, a la gente del instituto, pero eh, yo quiero que, que sepan o que se queden tranquilos que a los bioquímicos que en algún momento nos van a escuchar, seguimos peleando día a día y seguimos mandando nota hasta el cansancio, hasta... Bueno, eh, esperando que nos den algún tipo de respuesta y pudiendo llegar a un, a un logro mayor, como fue, por ejemplo, sacar la categoría A y como no han prometido, que probablemente el próximo año este, saquen todas las categorías y volvamos al sistema de prestación o de última que haya una sola categoría, como es lo que estamos pidiendo. Eh, y a nivel general, también con obras sociales, al margen del PAMI, eh, tenemos muchos problemas porque bueno la, las diferencias avancelarias entre una zona o a veces de una sola región de distintas provincias son muy grandes y eso eh, también sí Malena ah, bueno. no perdón es la señal de los cinco minutos <ríe> lo que le ah <ríe> <chico>. perdón <¿Pedrante o ríe> Este, y eso también este, causa eh, rispideces a veces entre, entre eh, los dirigentes porque, digamos, uno eh, trata de, eh, inclusive a través de CUBRA, tratamos de que esto sea todo eh, lo más eh, eh, parecido posible. Sabemos que a veces es muy difícil, pero yo lo que quiero que queden claro que a través de CUBRA hacemos lo máximo posible para llegar a gestionar eh, cualquier tipo de situaciones, como nos ha pasado en una oportunidad que tuvimos que hablar con la gente, gente del Iose que en este momento ahora es IOSFA, eh, también fuimos, hablamos por, por pagos a veces que están este, retrasados, y las gestiones se hacen, eh, o sea, a veces es muy difícil que eh, acá en Buenos Aires, digamos, venir a, a Buenos Aires, gestionar, eh, que nos den reunión, eh, y bueno, eso a veces se nos complica, ¿no es cierto? pero lo que quiero que, que estén, este, digamos, que quede claro que a través de la cubra hacemos lo máximo posible a través de cada uno de los representantes o a, cada, a través de cada una de las comisiones para poder llegar a un buen puerto y, y llegar a, a tener una mejor, digamos, no tan solo la parte arancelaria, sino también que sea más visible lo que es el trabajo de un bioquímico, como así dijo el doctor Ollamburu, que somos eh, una participación muy importante en el diagnóstico médico. Eh, bueno, por mí es eso, solamente lo quería decir, agradeciendo nuevamente este, este espacio que nos dio Walter y a las empresas que fueron este, también las que están participando en estos momentos, y le doy paso a, al doctor Carlos Navarro, que es de la Federación Bioquímica de Córdoba, secretario de CUBRA. Gracias Enrique, sí. tendremos entonces el gusto ahora de escuchar a don Carlos Navarro, la gente de Villanueva allá. El señor de la provincia de Córdoba, que tenemos, tendremos el gusto de pasar por ella a visitarlo. Con todo gusto los espero. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Gracias Walter, gracias José. Eh, bueno, es mucho lo que se dice. Yo creo que hay un tema, que, un eje que es central y que tiene que ver o repercute y de hecho tratamos de generar desde Cuba. Eh, y desde, desde esta comisión que, que mencionaba Alejandra, que es la Comisión Académico-Gremial y de Gestión de la, de la Colabiocli. O sea, eh, que, que eh, coordino y que ese trabajo se empezó como una cuestión por ahí con un perfil netamente gremial y se fue transformando en principio el trabajo de esa comisión estuvo, o sea, la, la primera intención de esa, antes de que estuviera la comisión, de Colabiocli, cuando tocó a la Argentina ser el país sede y nosotros presidirla, eh, lo que intentamos fue que en toda Latinoamérica generáramos el consenso respecto a cuál debería ser la masa curricular mínima para que, un, para que un profesional de laboratorio pudiera dirigirlo. Eh, ya que la la, la denominación del título bioquímico no está en toda Latinoamérica y el Caribe sino que son algunos países que denominan el bioquímico y en otros países son más de unos profesionales que pueden dirigir se nos ocurrió que eso nos permitiría de alguna manera defender el ejercicio profesional de todas aquellas carreras de corto periodo de formación en los que el sector académico iba resolviendo los problemas de la sociedad actual, o sea en vez de modificar las mallas curriculares para que el bioquímico diera respuesta, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con la biología molecular, en algunos lugares se formaron biólogos moleculares y salieron a competir con el bioquímico. Y lo más grave, hoy por hoy pasa con los biotecnólogos, pasa con microbiólogos, eh, lo más grave es que, eh, es que al bioquímico se le mantenían estancadas las, las mallas curriculares. Bueno, est esto de alguna manera se fue reconvirtiendo y transformando, y lo que nos damos cuenta es que, bueno, que muchas cosas de las que nos pasan tienen que ver con la formación que tenemos y con nuestra propia historia. Digo nuestra propia historia porque cuando nosotros nacemos como profesión, por allá por el 1700 en Alemania y Francia, eh, nacemos en un, en un lugar, en un ámbito hospitalario, cerca de la cama del enfermo, y los químicos eran quienes hacían los análisis de sudados y transudados para ver alguna relación entre lo que encontraban como datos y la enfermedad. Eh, entonces, luego investigamos para ver métodos que utilizaran menos volumen y demás, pero lo más importante de esto es que nacemos con un perfil de químicos, investigadores y vinculados a la salud. En nuestro país, nuestra profesión, que ya pasó los 101 años, eh, de alguna manera se forma, si ustedes ven las, las facultades que, que forman bioquímicos, hay facultades de ciencias exactas, físicas y naturales, fac, facultades de ciencias químicas y facultades de medicina. Entonces cada uno tiene algún perfil particular o alguna pequeña orientación diferente. Entonces hoy por hoy la discusión en esta comisión y el trabajo que intentamos difundirle a todos los bioquímicos y en eso cura es quien, quien impulsa la cuestión, está planteada en empezar a redefinir y discutir el perfil profesional que eh, de alguna manera es decirle al sector académico que eh, la sociedad demanda del laboratorio de determinados profesionales para que luego se conformen las mallas curriculares de acuerdos profesionales. En la gestión que tuvimos al frente de Colabiocri se conformó la red latinoamericana de unidades formadoras de bioquímicos y títulos académicos para o títulos equivalentes, perdón, para toda Latinoamérica y el Caribe. Es el interlocutor válido y en ese espacio es donde intentamos decir, bueno, este es el molde del bioquímico que la sociedad requiere y de alguna manera tener en cuenta estas cuestiones que decía José. O sea, por ahí no coincidimos en, esta, en este tema de la visibilidad o no visibilidad del laboratorio y tiene que ver con distintas cuestiones que por ahí empujó la economía en nuestro país, o sea, en lo particular estoy convencido de que eh, en algún momento las, las crisis económicas, de las cuales no es esta que transitamos, no es la primera, eh, por allá por la década del 90, de alguna manera empezó toda una, una etapa de concentración de trabajo, y en, particularmente en las grandes ciudades, esa concentración, que por ahí muchas empresas eh, acompañaron ese crecimiento de algunos laboratorios, generaron con esta cuestión de aumentar la escala o el volumen de trabajo, disminuir costos. El gran inconveniente que se generó en aquel momento es que esa disminución de costos la trasladaron a los precios, y en un país federal como el nuestro, en donde si bien es cierto, somos federales, pero las mayores decisiones se toman en la, en la capital federal, eh, muchas particularmente precios, se aplicaron para todo el país, y eso impactó terriblemente en el ejercicio del laboratorio. Ese tipo de políticas hoy intentan plantearse también en el interior. Y esto que decía también Alejandra respecto a lo que es la participación en la unión de profesionales que tenemos con CONRA, COFA y CORA, eh, también es, un, o sea, en la última reunión la idea fue trabajar respecto a esta, a esta cuestión que suena más como amenaza por la poca participación de los, de los actores, que es la, la, las modificaciones en el sistema de atención o sistema de salud. Y entonces ahí es importante trabajar con todo el equipo de salud para poder, para poder de alguna manera tener opinión, porque en definitiva si vamos como sector bioquímico solo se hace por ahí mucho más difícil. Eh, y bueno, y esta cuestión de la, de la visibilidad, volviendo al tema de ser visibles, nos parece que hoy por hoy, en este desarrollo que tiene el conocimiento, que tiene la, la información particularmente, hace que el médico necesite de cada vez más más información, no solo del laboratorio, también del tema de imágenes, del mismo farmacéutico. Entonces el concepto de equipo de salud comienza a ser importante, pero también todo lo que tiene que ver con la variabilidad biológica que se genera a partir de la, de la evolución de la, de, la, de, la, de la industria del medicamento, a partir de las nuevas culturas que se van generando. O sea, cuando nosotros empezamos a ejercer la profesión, de alguna manera... Eh, conocíamos a alguien que era vegetariano y lo veíamos como raro hoy existen colectivos de personas con culturas propias para alimentarse, para hacer ejercicios para consumir determinado tipo de sustancia para tomar medicamentos porque la industria del medicamento también lo fomenta entonces cada una de esas cuestiones de alguna manera, seguro, impactan en nuestros resultados O sea, cuando estamos trabajando en nuestros laboratorios esos resultados pueden ser, son afectados un simple ejemplo, cómo se publicita el actorón hoy por hoy un analgésico y sin embargo, si uno ve en qué, en qué parámetros o en qué metabolitos tiene incidencia, uno puede, puede darse cuenta que influye en el ácido úrico, la urea, la creatinina y en muchos casos en esta gran concentración de trabajo, no participa ni siquiera el bioquímico en ese contacto con la persona. Entonces ese concepto que uno escucha hablar de atención bioquímica empieza a ser importante. Y si queremos hacer la atención bioquímica tenemos que como bioquímicos estar presentes y ahí empezamos a estar visibles como profesionales. Entonces me parece que hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero particularmente empezar a pensar y aportar ideas y discutir respecto a lo que es el perfil profesional que va ligado de alguna manera a esta cuestión de darle valor a lo que es el ejercicio de nuestra profesión. Y seguramente nos ayudará en estas negociaciones que planteaba Enrique, no solo con PAMI, con el, la superintendencia, sino con el, la totalidad de la, de la seguridad social. Ser visibles dentro, o sea, el médico hoy necesita de la información del bioquímico para poder hacer un, un diagnóstico, también para seguir un tratamiento, para prevenir una enfermedad. Entonces lo importante es que esa evolución que ha tenido el conocimiento, el médico hoy requiere sí o sí del aporte que nosotros podemos hacer, transformando esos resultados que damos todos los días en informes para el médico y también teniendo en la formación técnicas de comunicación porque muchas veces nos falta. Ahí también. Eh, porque, porque muchas veces nos falta y el, y el médico, insisto, o sea, con esa comunicación que nosotros podemos hacer a partir de una buena análisis hecha en el laboratorio para tener la seguridad de que lo que estamos informando no tiene una incidencia externa o por ahí una incidencia, un error que esté en la parte analítica, poder de alguna manera comunicarlo al médico y que no, seamos con, que no salgamos siempre con esa respuesta de que práctica, prueba repetida es prueba con calidad, que en definitiva trabajamos mucho en la calidad, pero a veces descuidamos este otro espacio. Así que muchísimas gracias y bueno, Cura trabaja para eso. Doctor Navarro, encantado. ¿Sabes qué me parecía, mientras que te escuchaba, que estábamos haciendo la continuación con los años que han pasado desde entonces a tu conferencia en el cierre del Cubra de Jujuy? Creo que fue en 2011. No convenció a nadie todavía, te cuento. <risa> no, pero digamos, el seguimiento de, de la importancia de lo que viene, de, digamos, este, desafiando a nuestra profesión es así. Es obvio que ceñirnos solos a resolver los resultados. A devolver resultados no nos va a resolver el problema. Este, yo creo de que ese valor agregado que implican todas tus palabras respecto de cuál es la labor bioquímica es lo que debe preocuparnos. Yo creo que hay mucha tarea que hacer y entiendo, yo estaba tomando nota recién en este momento que eh, coincido, ya me venía surgiendo lo que vos después dijiste. La bioquímica, de alguna manera, tenemos que relanzarla para generar, digamos, una estructura de funcionamiento que merezca ser vista de otra manera y no a través de justamente de la retribución de un análisis que te lo pagan poquito porque total el costo de reactivo nada que ver en realidad yo creo en este momento en este momento sostengo aparte que lo más complicado que tenemos nosotros es atender pacientes este solo con eso ya, ya, ya estamos perdiendo y después tenemos que hacer los análisis informarlos y todavía preocuparnos a ver qué es lo que surge de desparejo en los datos de todos los días como para llamar al médico mira, tenés un individuo que está aparentemente con insuficiencia real aguda o lo que fuese este, creo sí. que sí y también quiero resaltar algo que me parece que está surgiendo de las exposiciones tanto de la doctora este, Alejandra Arias como de Enrique Campos y el tuyo también en realidad es como que las instituciones oficiales de alguna manera están como molestas por la incidencia de organizaciones como las profesionales nuestras, que tienen toda la seriedad del mundo, pero da la sensación de que cuando uno llega digamos a esa instancia de charla, este, casi te podría decir, se cumple con, con una cuestión casi de buena educación, de decir no te quiero echar, pero la verdad eh, me molesta bastante que estés con nosotros. Eh, yo he participado en algunas reuniones de CUBRA, y hemos participado contigo, con, con Alejandra, bueno, había otros actores en ese momento en el ministerio en PAMI, por ejemplo, y era, era un esfuerzo increíble y uno no sabía honestamente si, si las nuestras palabras o las cosas que se decían tenían, digamos, eh, eran bien recibidas o cómo, o si siquiera eran recibidas. Pero no es lo único. Lo que acaba de decir Alejandra respecto de Coafir también es una realidad. En realidad, la cubra que intervino en la fundación de Equafib, este, parece como que en los últimos tiempos no tiene significado en la vida del Equafib. Y en realidad, este, las unidades académicas de farmacia y bioquímica, que cada vez son más, este, ¿cómo, cómo, cómo se, no, no, no podría explicarse de que pudieran desarrollarse, sino justamente a través de ver cuál es el producto, que somos los profesionales que salimos al campo al, digamos, al llano, a, a hacer nuestra acción social. Eh, no entiendo que, una cosa, que esto sea así. Te voy a decir algo, en realidad existe, me parece, la concepción, lo pongo a consideración de ustedes, por supuesto, la, conce, la concepción de que la bioquímica es una ciencia amplísima, con un montón de alcances, con un montón de distintas competencias para desarrollarse, en distintos niveles, pero en realidad lo que hace caminar la salud de la población son lo que estamos sacando sangre todos los días, lo que estamos atendiendo en el hospital, y todo lo demás no es que no sea bioquímica, pero en realidad cuál es el perfil de esa profesión que se pretende regular y que justamente eh, digamos, va perdiendo eh, digamos, ítems de, en la regulación de ese ejercicio, por ejemplo a través de la 1254 del Ministerio de Educación otra gente que también hace las cosas con presidencia de lo que hacemos, lo que los lo que llevamos la profesión viva al seno de la sociedad, que somos los bioquímicos. Eh, lo que les hemos escuchado decir de, de Carlos, <coughs> bueno, deberíamos escucharlo todo de nuevo para eh, puntear uno por uno todos los ítems. Nos llenó de cuestiones importantes y este y creo que son todos estos terrenos para para que podamos avanzar eh, lo que está bueno es esto de la de la de la de la eh, puede ser que sea una eh, digamos digamos una, un principio de solución pero me trae a memoria que trabajando eh, de habiendo acudido alguna vez algunos de los congresos en brasil en particular uno ve que los bioquímicos, los médicos, la industria y la, la industria, inclusive las autoridades de salud, se reúnen a discutir mano a mano. Eso no es justamente una de las cosas que nosotros estamos pudiendo hacer. Y recuerdo inclusive una reunión, uno, uno de los congresos de Calab, en que estaba el ministro de Educación invitado a participar. ¿Qué pasó? No fue. Este... Tenemos un problema de visibilidad. Yo sigo sosteniendo de que tenemos un problema de visibilidad eh, en los niveles que quieras. Eh, seguramente son menos, mm, somos más visibles para la gente que atendemos todos los días que para los que toman las decisiones. Y entiendo de que no hay forma de avanzar esto sino a través de la unión. No creo de que desuniéndonos lleguemos a demasiado. Por eso es mi celebración. Yo le dije a, cuando me decía Walter si podía actuar como moderador, no de, de charleta como tiene en este momento, y ya freno, y ya freno. Este, creo que lo que corresponde es hacer presente que Cubra sigue estando y cuál es la importancia de que Cubra sea atendida como corresponde por todos los distritos y todas las organizaciones que abrevan, digamos, de este lugar común que es la Cubra. Eh, no sé si Alejandra quiere decir algo, o Enrique, o eh, mismo vos, eh, Carlos. No, yo simplemente que es muy largo el tema de la discusión de la participación y formación y demás de químicos, que seguramente lleva, o sea, son, son muchas horas de trabajo y seguramente llevaría mucho, mucho tiempo discutirlo porque hay que reconsiderar no solo la función del laboratorio, o sea, lo que genera el laboratorio, sino el ejercicio de la profesión, más el resto de los actores. Entonces me parece que, que quedaría para, para un encuentro casi como puntual <ríe> respecto a lo que es, porque por este convencimiento nuestro en cuanto al tema de plantear la, la, la necesidad de redefinirnos, porque vivimos en un mundo que... Que evoluciona todos los días, en donde la tecnología no, no reemplaza al bioquímico, lo reemplaza en su trabajo manual, pero, pero en definitiva nos permite de alguna manera proces, procesar mayor cantidad de muestras, eso tiene sus pros y sus contras, nos permite, o sea, no, nos obliga a una reinversión constante sin muchas veces la garantía del recupero, también nos obliga a esta cuestión de la capacitación continua por una necesidad de poder aportar ese conocimiento y es lo que poder diferenciar de alguna manera el valor. Entonces, por eso digo, creo que hay muchas cosas que, que, que, que, se, que se, se podrían y hay que seguir discutiendo y charlando, intercambiando opiniones, porque muchas veces eh, de, de, de ese aporte es donde van a surgir las ideas. Y las unidades sí, académicas. ¿sí? Las unidades académicas, o sea, yo creo que, que, bueno, hoy por hoy el tema de CUAFIP eh, tiene que ver por ahí la cuestión de, de quiénes la conducen las instituciones eh, perduran, El, eh, los dirigentes van pasando y, bueno, y ya tendremos la posibilidad o de convencer a los actuales o de que en algún momento que los dirigentes de las distintas instituciones coincidan en, en sí. O sea, en toda Latinoamérica eh, ha sido muy bien tomado, pero obviamente tienen un, un grado de desarrollo diferente. O sea, hay países en donde no tienen la organización nacional que nuclee todas las facultades en otros países son escuelas de formación, en otros países directamente no forman al bioquímico, sino son médicos patólogos médicos, o sea, hay todo en otros países, el perfil del bioquímico está orientado netamente a la, a la, a la investigación, entonces hay, hay toda una, una heterogeneidad que, que no deja de ser un muy buen terreno para trabajar, no para denominarnos o que seamos el mismo título quien trabaje, sino que todos mínimamente tengamos una formación de piso para poder dirigir un laboratorio, que sería la defensa en sí de poder hacer un buen trabajo, que es lo que hoy se pone en dudas con estos títulos intermedios a los que las unidades académicas resuelven problemas que la sociedad demanda. Sí, este, las universidades académicas también luchan por su supervivencia, eso lo sabemos todos perfectamente, ellos tienen toda una cuestión digamos de, de cómo sobrevivir a toda esta época, esto ya lo hemos visto y está aceptado inclusive por ellos. Pero a nosotros nos pasa justamente que qué hacemos con todo. Bueno, creo que una de las peores cosas que nos pasa, lo comparto con todos ustedes, los presentes, es que el título es habilitante. Yo entiendo y sigo defendiendo que me parece que son los colegios los que deben habilitar el ejercicio de, lo, de, digamos, de los títulos que vengan. Porque en realidad, donde se ejerce la profesión, es en el campo aplicado eh, y no por por tener digamos un hermoso digamos este no digo prontuario pero digamos currículum de materias de, como decía vos una grilla este, de, de, de, una currícula común o más o menos eso no viene siendo garantía de idoneidad para el ejercicio no. Este, no. Y, y además y además ocurre de que en el, digamos, en el ámbito académico, ellos están contentos porque los bioquímicos que salen son pluripotentes. Pero en realidad al ejercicio no le sirve que sean tan pluripotentes. Esto tiene una particularidad que es atender al valor agregado a las prestaciones de salud. El, el resultado solo no alcanza, pero vos también lo dijiste, el valor agregado. El llegar al médico con la advertencia, mire, esto le está pasando, esto es lo que está teniendo con este paciente, exige seguramente una disposición distinta para trabajar, que simplemente tener una formación en lo instrumental para manejar aparatos automáticos, etcétera, etcétera, etcétera, inclusive hasta microscopía, que hasta por ahí nomás porque el entrenamiento que estamos teniendo en microscopía, que es la, una de las grandes bases de nuestra profesión, hoy no es la mejor. Este, y sin embargo la microscopía que ha sido desplazada seguramente eh, por digamos tanto equipo automático, sin el cual igualmente no podríamos vivir, nos obliga, nos obliga a redimensionar qué es lo que vamos a hacer. Este, bueno, creo que como, como dijo el doctor Carlos Navarro... Para pues todos José, me, lo, sí. José, una cosita, lo que pasa es que acá lo que acabas de decir vos de los biotímicos pluripotentes Depende mucho a dónde va, porque si ese bioquímico potente o, o residente, que probablemente se haga acá. De... Hola. Hola, hola. ¿Se lo cortó? Eh, okay. en, en las grandes urbes, cortó? sí es preferible que se sepa algo más específico. ¿No se, ¿Se corta? Sí. que estoy con... sí. ¿Se, ¿Se escucha ahí? Sí, sí, eh, sí. Te, claro. decía, te decía que eh, si vos vas si te vas al interior, vos tenés que saber absolutamente de todo. En cambio, a diferencia cuando vos te quedas acá en Capital o, o en Córdoba o, o no sé qué usuarios, sí probablemente sea un bioquímico que sea mucho más específico, que sea más espe más, o sea, tirar a una rama y sea especialista en algo. Eh, y perdón por mi conexión, lo que pasa es que estoy con datos celulares porque estoy en un departamento y no tengo, no tengo Wi-Fi. Bueno, muchas gracias. Eh, estamos totalmente de acuerdo, pero en, las, en, la, en la periferia, como decía un un colega cordobés, el doctor Ramón de Torres, bioquímico, en la periferia, que también se da en las grandes urbes, también hacen falta los bioquímicos que no son pluripotentes. A la gente hay que atenderla, a la gente hay que darle un servicio que le sirva. Y eso, mirá, a mí me ha tocado trabajar en un hospital que atendíamos pacientes de a miles por día, sin embargo, este, mi cercanía o mi acercamiento a las organizaciones gremiales no tiene que ver por eso, sino por la percepción de cuál es el destino de la profesión, que es totalmente otro. Este, entiendo de que sí, que bueno han sido planteadas una cantidad de cosas en este momento, pero quiero este, res rescatar algo. El tema de los aranceles, ¿cómo se podrá encarar? Como porque de en definitiva lo que te deja vivir es que te sobre un peso a fin de mes, por lo menos para sacar el horario tuyo. A, lo, a, los, a, a los empleados hay que pagarles sí o sí, porque si no no puedes trabajar, pero por lo menos que te quede un peso este no hay economía si el balance no da positivo no hay economía posible si el balance no da positivo de manera que el tema de los aranceles es muy importante, hubo una experiencia que yo, yo pude participar en una oportunidad en Tucumán de un congreso de digamos de la Academia de Ciencias de Salud ellos tienen el congreso de tiene la Academia de Ciencias de la Salud. Y había un proyecto para hacer en Tafí Viejo, para reunir una cantidad de médicos bioquímicos y farmacéuticos para hacer una especie de experiencia de cómo podrían funcionar todos juntos, digamos, en lo que podríamos decir, una unidad prestacional, en una comunidad prestacional. Bueno, nos quedamos esperando todos entusiasmados quienes estamos participando en esa charla. Ya de vuelta a Buenos Aires, a los pocos meses, nos enteramos de que digamos el actor de semejante idea ya no estaba más en, como coordinador de PANI. O sea que sí que hay ideas que parecen brillantes, que viene justamente a lo que venía diciendo el doctor Navarro recién, pero que los actores de los organismos en donde se toman decisiones no les interesa demasiado. Ellos miden el éxito de su gestión por otra cosa. No sé si alguien quiere José, agregarnos algo. Eh... Perdón, es que nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos la exposición de, de la licenciada Cecilia D'Alessio. Eh, quería bueno, y, y discúlpenme por haber estado desatento a ese tema. no no no por favor. Bueno, agradecerles a todos quienes estuvieron hablando, pero también quería esto que no nos quedáramos sin tiempo para la licenciada Cecilia D'Alessio, que está acompañada hoy por Lucas Roberto, y van a hablar sobre... Desarrollo de proteínas recombinantes para diagnóstico y prevención de COVID. Aplicación a Chemstrip. Bueno, me parecía importante darles lugar. Bueno, a la muchísimas chemtra. gracias y mis disculpas por el fervor, digamos, de lo que estábamos compartiendo. Es la emoción. Pero me la imaginaba emoción. que una charla de cubra no iba a ser para menos. Eh, adelante Cecilia y disculpas. Hola, bueno, buenas noches. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, mi nombre es eh, Cecilia Grecio, soy doctora de la Universidad de Buenos Aires, eh, bióloga, licenciada en biología y doctora de la UBA. Eh, trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de, de la UBA. Eh, y estoy acompañada hoy de eh, Lucas Roberto. También doctor en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y el doctor Juan Ugalde, eh, eh, doctor en biología de la eh, Universidad eh, de Buenos Aires, que actualmente es eh, uno de los socios fundadores de la empresa Chentes y trabaja con su grupo de investigación en la Universidad eh, Nacional de San Martín. Vamos a hacer una, una exposición, eh, los tres. Eh, tratando de eh, ocupar el, el mismo tiempo total, o sea, que vamos a, a hacer un, una breve exposición eh, cada, cada uno. Eh, y bueno, les queríamos contar un poquito eh, cómo estuvimos desde lo que es la parte académica redireccionando eh, eh, nuestros grupos de, de trabajo y de investigación hacia tratar de colaborar con eh, el área de salud, eh, para combatir la pandemia durante todo este último año y medio con, con diferentes eh, proyectos y en particular de cómo eh, pudimos establecer un vínculo entre la universidad y empresa para hacer de, desarrollos que permitan ayudar justamente a los equipos de salud y a los bioquímicos en en determinaciones en este contexto tan particular. Si me permite, voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces, eh, eh, básicamente, eh, como todos saben, eh, durante el, eh, fines de 2019 el mundo se paró, y el causante de esto fue el virus de SARS-CoV-2. El virus de SARS-CoV-2 es un virus de la familia Coronavirus, porque tiene esta, esta corona, por eso se llama coronavirus. Es un virus ARN, ácido ribonucleico, envuelto, esto quiere decir que tiene una membrana, y que tiene un genoma eh, relativamente chico que es bastante similar al genoma de lo que había sido el SARS-CoV-1, eh, ahí por 2012, 11 creo, y el MERS. ¿no? Eh, el, el genoma eh, codifica para algunas eh, proteínas, eh, en particular algunas estructurales que están eh, en, algunas en la superficie, como la famosa proteína Spike, la de membrana, y la eh, envoltura, y una interna que es una nucleoproteína que eh, está asociada a la RNA que constituye el genoma. Bueno, de esta eh, proteína, como les decía, Spike, que es, es la más famosa, la conocida, la que forma la, la corona del coronavirus, y que es la que se encarga de interaccionar con las células eh, de nuestro cuerpo y favorecer la entrada del virus y la liberación del genoma en nuestras células. De esta proteína Spike, que es una proteína bastante grande, hay un pedacito que es este, que se llama RBD por Receptor Binding Domain, que es justamente el que interacciona con los receptores ac2 en la célula. Y esta es una proteína chiquita y bastante estable. Entonces, eh, durante el comienzo de la pandemia, eh, eh, Estudian, estudiando eh, antecedentes con el virus de SARS-CoV-1 eh, y lo que estaba trabajando en otros laboratorios, pensamos que la proteína RBD podía ser un antígeno muy interesante para hacer diagnóstico mediante la, eh, la participación o su utilización en test serológicos eh, eh, del virus para terapéutica mediante la inyección en animales y generación de anticuerpos neutralizantes y la prevención en forma de eh, que es el antígeno que se puede utilizar para generar una vacuna. Entonces, eh, para esto, bueno, nos propusimos producirlo en sistemas vivos de expresión eh, y para eso teníamos que saber la, la secuencia y era un virus totalmente nuevo y no se conocía. conocido, entonces recurrimos a las bases de datos bioinformáticas que está esta GISAID, que es una iniciativa global para compartir todos los datos de, de influenza que se volcó después para, para SARS-CoV-2 y en esto se fueron volcando los datos de todos los virus que se iban secuenciando eh, en el mundo eh, en esto participan casi todos los países eh, del mundo que tienen capacidad de secuenciación, entre ellos la Argentina con el proyecto país. Y bueno, lo que hicimos en marzo de 2020, muy muy poquito después de iniciar la pandemia, cuando todavía el virus no había llegado a Argentina, fue eh, encontrar cuál era la, la secuencia consenso más eh, eh, usual o con, que aparecía con mayor frecuencia. Perdón para decidir producir esa, esa proteína. Hoy en día saben que hay otras variantes, como la alfa, la beta, la gamma, la delta, pero la original, la de Wuhan, es la que se conocía en ese momento. Y entonces metimos esa secuencia en levaduras, Pichia pastoris y células de mamífero, GEC eh, eh, 293, que, eh, eh, que son células en cultivo que permiten la producción de proteínas recombinantes. Estas son unas fotos de, del trabajo en pandemia. Teníamos muy restringido el acceso a los laboratorios de, de investigación porque eh, eh, que, así como los, los eh, profesionales de la salud en bioquímica tienen sus problemas, nosotros teníamos los nuestros y no podíamos entrar en los laboratorios. Eh, así que bueno, tuvimos permisos especiales y pudimos entrar y... y y empezar a trabajar. Y lo que hicimos fue meter los genes estos que, que, que tenían esta secuencia RBD en una levadura que es pariente de la, la levadura del pan y de la cerveza, pero que es muy buena para producir proteínas recombinantes y en células en cultivo eh, de manera de que se pudiera producir eh, las proteínas en el, en el sobrenadante del cultivo, digamos, eh, y que fuese muy fácil purificación. Entonces eh, purificamos en un único paso eh, por afinidad la proteína. Eh, esta proteína en los dos sistemas, tanto en mamíferos, que es eh, donde normalmente se produce eh, el virus de SARS-CoV-2 y la proteína es parecida a la del virus de SARS-CoV-2 eh, como en levaduras, la estructura de la proteína era idéntica y la obtuvimos con muy alta pureza, más o menos el 95%. Entonces eh, pudimos obtener este RBD soluble, muy puro, y a pesar de que eh, son distintos sistemas de expresión y que producen proteínas de levemente distinto tamaño porque tienen eh, glicacilaciones diferentes, estructuralmente eran idénticas, y como nuestro objetivo era producir un, un, eh, eh, un antígeno barato y, y escalable, eh, entonces eh, nos decidimos por Pique Pastoris, que era eh, mucho más barata la producción y que nos permite escalarlo mucho más, mientras que en células de mamífero es muy caro y se produce poco, en células de levadura se produce mucho más y es mucho más barata. Entonces, eh, una vez producido el antígeno, lo usamos para inmunizar ratones, para probar eh, cómo era la respuesta inmune y nos dio un título muy bueno de anticuerpos este, estos anticuerpos producidos eh, inyectando en ratones la célula producida en levaduras reconocía perfectamente la proteína eh, producida en mamíferos y al revés es decir que los anticuerpos cruzaban y esto nos permitía que un sistema como levaduras que no es tan usual o no es el gold standard eh, nos, eh, pudiese ser utilizado para la producción de, de antígenos para el, para el uso eh, eh, en test bioquímicos. Eh, entonces, eh, estos anticuerpos eh, fueron capaces de neutralizar la interacción de unas pseudopartículas que tienen la proteína Spike de mamíferos con células eh, de mamíferos AC2, es decir, que uno a un ratón inyecta la proteína producida en levadura y es capaz de obtener anticuerpos que neutralizan esta interacción de, del virus con, con las células. Eh, y esto lo, lo, lo podemos ver acá. Eh, entonces, es decir, que con eh, haber producido esta proteína RBD, eh, que resultó muy estable y muy pura, eh, se pudo participar en un montón de desarrollos, como por ejemplo, eh, inmunización de gallinas y purificación de anticuerpos eh, IgI neutralizantes a partir de huevo, eh, inmunización de llamas y producción de anticuerpos neutralizantes. Estos son proyectos, fueron hechos en colaboración con el INTA. Eh, se puede utilizar este antígeno en test serológicos eh, para diagnóstico de, de pacientes eh, que han entrado en contacto con, con el virus o han sido vacunados. Eh, esto, esta proteína está siendo eh, utilizada en estudios inmunológicos para uno de los tres proyectos de vacuna argentinos financiados, en particular este es en el que participo, que es Argenvac. Y finalmente, eh, para test diagnóstico serológico rápido en, en tiras, eh, como la de ChemTest que les va a contar eh, Juan Ugalde en un rato. Entonces, bueno... Esto fue posible gracias a que muy al principio de la pandemia y en muy poco tiempo se pudo un grupo de gente asociar rápidamente para colaborar y tratar de contribuir a paliar eh, la pandemia desde el, el, nuestro lugar y, y que gratuitamente hemos repartido proteína a muchos grupos de investigación que pudieron desarrollar herramientas para combatir la pandemia. Obviamente esta eh, esta necesidad de repartir proteína para hacer distintos desarrollos requirió de, del escalado de la producción y entonces lo voy a dejar a, a Lucas ahora que, que les cuente que es eh, experto en bioprocesos y en bioreactores, cómo se hizo el escalado. Lucas, te dejo la palabra. Buenas noches. Gracias, Ceci, por todo eso. Bueno, eh, si quieres pasar a la siguiente. Tal como les contó Cecilia, eh, llegó un momento donde se hizo necesario producir en más cantidad. ¿sí? Hasta ahora en desarrollo en el laboratorio, cultivos en meyers se obtenía una cantidad determinada de esta proteína, pero empezó a ser necesario tener mucha cantidad. Yo soy bioquímico, egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, pero me orienté a la parte de biotecnología y entre las cosas que aprendí a hacer a lo largo de todos estos años es cultivar microorganismos en grandes cantidades usando dispositivos que se conocen como bioreactores, que es esto que está en la foto acá, que permiten dar un ambiente cerrado, aislado, permiten monitorear parámetros, saber en qué valores está, y permite controlarlos. Si queremos un valor determinado de pH, de temperatura, de nivel de oxígeno, eso se puede controlar. Bueno, entonces, en este proceso en particular, eh, nos, nos pusimos a trabajar para escalar la producción de la proteína RBD usando la levadura pastoris*. Esta levadura es muy particular porque usa metanol como fuente de carbono eh, y eso sirve también como inducción, es lo que desencadena la producción de la proteína recombinante. Eh, entonces, luego de varias pruebas, seleccionamos un proceso que tiene cuatro etapas. Un primer, una primera etapa donde se eh, hace un, lo que se hace un cultivo en batch, usando glicerol como, como sustrato, luego una etapa de fed batch o batch alimentado, donde también se usa glicerol en una concentración mayor, estas dos etapas lo que buscan es producir un gran número de células. Una vez que alcanzamos un número determinado de células, que, que es suficiente para producir la cantidad de proteína que queremos producir, eh, pasamos a lo que se conoce la etapa de transición e inducción, donde se agrega el metanol eh, en, en, dos, dos digamos, en dos esquemas diferentes, y eso hace que la levadura, que había crecido hasta ese momento mucho, a densidades muy muy altas, muchísimo más altas de las que uno puede obtener en un Erlenmeyer, eh, empiece a producir la proteína recombinante. Entonces, a partir de ese momento, se deja unos cuantos días, unos cuatro días, digamos, eh, produciendo la proteína. Eh, usamos una estrategia en la cual regulábamos el ingreso de metanol a través del de nivel de oxígeno. Cuando las levaduras consumían el oxígeno, el, el metanol, el oxígeno sube, entonces ahí alimentamos de vuelta con metanol, siempre cuidando de no llegar a niveles tóxicos. ¿sí? Si bien esta levadura consume metanol, hay niveles, a, a los, a los, digamos, niveles de metanol que pueden ser tóxicos. Entonces, eh, digamos, de, en ese rango, o tratando de mantener ese rango es que, que hicimos este proceso. La siguiente, Ceci. Bueno, como un resumen de la parte de cultivo, eh, no, nos digamos, involucra 144 horas, pero en esas 144 horas logramos obtener 533 miligramos por litro de la proteína de interés en el sobrenadante. Esta es una concentración eh, bastante alta, eh, que no nos mostró que el proceso era realmente productivo y rentable. Es interesante que eh, esta proteína se obtiene en el sobrenadante, y en el sobrenadante es el 50% de las proteínas que hay. O sea, la mitad de todas las proteínas que tenemos en ese sobrenadante de cultivo son la que a nosotros nos interesa, RBD. Esto es importante porque de alguna manera facilita la, la purificación. ¿sí? Para poder utilizarla en kit de diagnóstico o como antígeno, para cualquier objetivo hay que purificarla y esto hacía que sea más sencillo. Eh, bueno, ahí hay otros parámetros de, de, de, del, del cultivo, como cuánta biomasa alcanzamos, 89 gramos por litro de levadura. Eh, pero lo interesante de, de este proceso es que usa ¿sí? eh, reactivos muy, muy sencillos y muy baratos. Para producir un gramo de esta proteína eh, necesitamos 113 gramos de glicerol, que representan 8 centavos de dólar a precio de laboratorio, 527 gramos de metanol, que serían 4 dólares, 7 miligramos de biotina, que son 1,6 dólares aproximadamente, y 42 metros cúbicos de aire. Eh, estos valores, cuando uno los lleva a la escala industrial y al abastecimiento a partir de proveedores industriales, se abaratan mucho más. ¿La siguiente, Ceci? ¿Siguiente? Sí, ya la pasé. No, pero tiene que pasar a la siguiente. Acá. Ya, ya la pasé. Ah, ahí está. Eso. Bueno, luego de la, de la producción, luego de que obtuvimos dentro del bioreactor esa cantidad de proteína, eh, aplicamos un proceso de purificación que ya estaba puesto a punto en el laboratorio, pero ahora en una escala mayor que es muy simple, involucra separar la biomasa, hacer unos ajustes de pH y luego unos pasos cromatográficos. Y como les contó Ceci, a partir de esos 533 miligramos por litro eh, crudos, logramos obtener 180 miligramos de proteína pura. Siguiente Ceci. Siguiente, no está pasando, la, a la última. Yo, eh, el tema ahí es que está. yo la veo ah, yo la veo pasada tarde, se ve que ah. hay, un, hay un delay porque, porque yo ya la pasé hace rato a ver, a ver si bueno yo la veo para terminar eh, en este proceso logramos incrementar casi 15 veces la cantidad de proteína obtenida eh, a, digamos, en base al desarrollo en laboratorio, con, en Erlenmeyer usando el bioreactor y las condiciones que el bioreactor puede proveer Logramos un incremento muy significativo que nos permite proveer esta proteína para hacer, por ejemplo, los kit diagnósticos que, que Juan les va a contar. Bueno, hasta ahí. Bueno. ¿Querés hablar Juan vos eh, con esta presentación o preferís eh, abrir la si tuya? Si querés, este, pasame y paso más rápido, porque voy a voy ir rápido. Sí. Dale. ¿Compartimos la pantalla? Claro, ahí. Ahí supongo que la están viendo, ¿no? Sí, pero no como presentación, como ahí. ahí. Ahí va. Bueno, muy rápidamente lo que yo les voy a contar es como parte de lo que contó, eh, contaron Cecilia y Lucas. Eh, y adicionado a lo que nosotros veníamos también desarrollando, nosotros estamos en la Universidad Nacional de San Martín, eh, como universidad, y la empresa Chempez, que es una empresa de base tecnológica, una pyme que produce eh, kits diagnósticos para enfermedades infecciosas, que tiene menos de 10 años, y que justamente toma desarrollos que ha hacemos en la universidad o que hacen otras universidades y las convertimos en productos eh, que finalmente llegan al, al, al mercado eh, bioquímico, ¿no? Entonces, lo que hace esencialmente Chentes muy rápidamente, es hacer dos tipos de, de plataformas diagnósticas, que ustedes conocen de sobra, digamos, los ELISAS, que son justamente para laboratorios que tienen una infraestructura eh, montada para hacer estos análisis, o eventualmente, eh, también en tiras rápidas, eh, lateral flow, que básicamente es una tecnología que, si bien diagnostica eh, lo mismo, esencialmente diferentes tipos de, de microorganismos patógenos eh, ya sea en diferentes tipos de fluidos, pero en un formato de rápido. ¿sí? En menos de 15 minutos uno puede estar diagnosticando eh, la presencia de un patógeno o la presencia de anticuerpos frente a una infección. Entonces lo que hicimos justamente a principios, durante bueno todo el año pasado, fue justamente tomar parte del desarrollo de lo que habían hecho, eh, que les contó recién Cecilia y Lucas, que es esta proteína RBD producida en PICIA, y además una proteína que nosotros habíamos eh, y que estábamos produciendo a, en paralelo en, el, en nuestro instituto, en la, en la Universidad de San Martín, es una proteína producida en, en, en Escherichia coli, que son básicamente dos proteínas del virus. Esas dos proteínas del virus permiten detectar anticuerpos que un, una persona convaleciente o que puso la infección justamente genera en el transcurso del proceso infeccioso. Y yo acá, acá lo que ven es cómo se ve, este, yo supongo que, que ustedes saben cómo, se, cómo es una tira reactiva, pero cuando uno ve una tirita reactiva, que es este esto que están acá bien, bien finito, en realidad es uy perdón ahí es un, es un laminado de muchos, eh, de, de muchos tipos de, de membranas que ven acá, una arriba de la otra, que justamente todas unidas permiten que la muestra biológica que uno esté tratando de diagnosticar, por ejemplo, la presencia de anticuerpos, en este caso estábamos buscando anticuerpos IgM, IgG, en, en pacientes convalecientes eh, migran en, en, la, en, esta, en esta especie de, de, de, de laminado eh, y hacen una reacción eh, antígeno-anticuerpo en, en esto que llamamos test line o control line, que es lo que todos conocemos como las dos linitas o una linita en un, en un test positivo o negativo, eh, pero esencialmente es, es una tecnología que implica el laminado de muchos tipos de, de compuestos. Lo que nosotros hicimos fue justamente poner en estas test lines, estas proteínas, una desarrollada por, por eh, la RBD y la otra desarrollada por nosotros. ¿sí? Eh, eso, digamos, estoy contando una historia muy larga, pero básicamente lo que terminó dando es esto que, que observan acá, que es el, el, lo que nosotros llamamos eh, Street, porque es una tira COVID-19 y IgG que además lo, lo, lo pusimos en un formato de tarjeta, y ¿sí? muchos de ustedes deben conocer los formatos en cassette, este, que son, eh, que voy a minimizar, así veo lo que estoy presentando, eh, que son eh, justamente con cassette de tipo de plásticos. Pero esto lo que hicimos fue eh, poner las tiras en este formato que es básicamente una tarjetita de cartón es más barato que hacer una matricería de plástico, como saben, en la Argentina, digamos, la matricería de plástico es cara y compleja de hacer, eh, esto justamente a barata costos, y lo que, lo que ven acá justamente es una tira que detecta IgM en suero o sangre eh, o plasma de, de pacientes convalecientes y una que detecta la presencia de inmunoglobulina G. ¿Cómo viene... El kit, lo que ven es todo lo que viene en el kit está aquí. ¿sí? Es simplemente un X número de, de, de, de tarjetas en envoltorios eh, individuales, estos son los componentes, eh, viene un goterito que es eh, simplemente con la solución de corrida, y esta bolsita, que no, no se ve muy bien, pero estas bolsitas son capilares para la toma de sangre por dígito punción. Entonces, esencialmente, estos vienen en, en, en presentación de 10 o 20, dependiendo la, eh, la presentación, pero básicamente lo que ven en el modo de uso es, es, es, el modo de uso. es así de simple, se pincha el dedo, eh, se toma la gota de sangre con el capilar, hasta dos linitas, y luego descarga uno, una primera linita en IgM, una segunda linita en IgG, deja secar la sangre, y luego esto corre eh, por agregado del... del de dos gotas del gotero, y en, no, en aproximadamente 10 a 15 minutos lo que se observa es esto, si hay IgM, hay dos bandas eh, positivas, si hay IgG, hay dos bandas positivas. ¿Sí? Simplemente para que vean, este es el análisis, sensibilidad y especificidad diagnóstica, eh, medida en referencia a una seroteca que había sido, eh, eh, digamos, eh, generada con un ELISA, que es el COVIDAR, que fue un ELISA que, que fue conocido el año pasado porque fue de desarrollo nacional, y lo que ven que eh, las tiras tienen una sensibilidad eh, superior al 95% y una especificidad también superior al, al 95% cuando uno toma ambos, eh, ambos tipos de inmunoglobulinas en conjunto, ¿no? porque el, el test obviamente mide ambas eh, inmunoglobulinas al mismo tiempo. Finalmente, por si a alguno después le interesa, y esto bueno, queda grabado, un poco más la, la, la información técnica, eh, lo que pueden observar acá es justamente esto, por ejemplo, es un suero que uno va diluyendo, un suero positivo que uno va diluyendo en suero negativo y va determinando la sensibilidad, por ejemplo, comparado en este caso con el elisa COVIDAR, ¿sí? hasta acá es el elisa COVIDAR es positivo, como ven la tira. Inclusive tiene eh, en, este, en este experimento un poco más de sensibilidad diagnóstica cuando uno va diluyendo. Y estos son simplemente, la, de nuevo, la sensibilidad medida en función del tiempo post-evolución eh, de del, del primo síntoma. si ven eh, que en, en, en pacientes que han cursado la infección de 1 a 7 días post-inicio de síntomas, o de 8 a 14, o de 15 a 30, o... Este, de, inclusive más de 30 lo que ven es que la sensibilidad diagnóstica cuando uno mira obviamente IgM e IgG va variando al principio uno observa más IgM que hacia el final eh, pero básicamente eh, eh, lo que vemos es un altísimo nivel de sensibilidad eh, diagnóstica de las tiras medidas en función del tiempo post evolución así que bueno simplemente este, eh, digamos contarles un poco cómo esto, la idea era contarles cómo eh, el desarrollo de, de, de insumos, de bioinsumos que uno puede hacer en, una, en un laboratorio, como hicimos nosotros en una universidad, es luego eh, transferido a una empresa que finalmente desarrolló un producto en, en tiempo, creemos, récord para eh, los estándares argentinos, y que justamente la, la, la idea digamos de, de nuestra empresa es tener eh, una, una empresa local de producción de, de, de insumos de esta naturaleza que eh, realmente hay pocos actualmente en la Argentina. Así que bueno, muchas gracias por, por la atención y cualquier pregunta a disposición. Una maravilla, doctor Ugalde. Te cuento algo, ¿qué decir cuando tenés IGM y IGG para cualquier, para cualquier situación, 100% de sensibilidad? Sí, esa, esa tabla está armada porque la, la diferencia entre la primera tabla y la segunda es que la primera fue un grupo de sueros validados primero por covid y eso y es, esa segunda tabla fueron una serie de pacientes. Nosotros hicimos un estudio con el hospital Anchorena de San Martín donde tenía gente internada y podíamos hacer el seguimiento, ¿no? O sea, porque obviamente eh, lo complicado es hacer el seguimiento, ¿no? De, de, en el tiempo de esa gente, eh, esa era gente toda que estaba internada. Cuando tomamos esa cohorte de gente, sí, la sensibilidad es altísima. Eh, porque obviamente, además, eh, es gente que cursó una infección más agresiva, ¿no? Y obviamente la respuesta inmune en gente con, con infecciones más agresivas es más robusta. Es muy difícil hacer un estudio de cohorte eh, eh, temporal con gente que, es, eh, que va y viene, ¿no? Gente que tuvo, por ejemplo, infección leve. Así que sí, por eso aumenta tanto la sensibilidad. Cuando tenemos justamente gente que cursó infección, eh, que tuvo algún tipo de internación, no necesariamente NUTI, pero que tuvo algún tipo de internación, eh, el test es altamente sensible, hay mucha hay altísima cantidad de inmunoglobulinas. Lo que se ve en, digamos en la presentación del doctor Roberto respecto de la producción de, de la proteína RBD, ¿alcanza para digamos, toda la demanda de, de, de, digamos, de la proteína que tienen para las distintas este, actividades derivadas, digamos producción de kits? o inclusive de vacunas, no sé, dije que hay tres proyectos de vacunas, nos dijo la doctora D'Alessio, eh, ¿ustedes abastecen a esos tres proyectos de la suficiente cantidad de proteína? Eh, nosotros lo que hicimos fue cultivar con una escala de 7 litros, eh, por lo cual teníamos una cantidad de proteína bastante significativa, pudimos proveer a un montón de proyectos, eh, para los kits diagnósticos, bueno, Juan les puede decir mejor, pero se usa por kit, se usa una cantidad muy pequeña, entonces... Uh -huh. Eh, digamos, con esa producción que teníamos pudimos abastecer haciendo dos o tres fermentaciones podíamos abastecer o pudimos abastecer eh, toda la demanda para hacer vacunas ya hay que pasar a una escala mayor eh, que digamos, involucra muchos más litros y muchos más, muchos más, eh, más cultivos, pero digamos, para, para el, los desarrollos que nosotros abastecimos la cantidad producida fue suficiente. Eh, doctora Cecilia, sí por, eh. primero este, quiero, las tres presentaciones han tenido una claridad espectacular, creo que hemos asistido pocas veces a una presentación tan clara, tan concreta, uno no puede no, no entender todo el proyecto que han desarrollado, así que desde este punto de vista por la eh, capacidad docente que seguramente tienen ustedes, bah, se nota que sí, este, muchísimas pero muchísimas gracias. Y una sola pregunta que tiene que ver con la patente de este emprendimiento, ¿esto es una patente nacional? Sí, sí, sí. Es una patente nacional. Eh, eh, obviamente, los la, procesos de, de patente y de publicación tienen que estar eh, eh, asociados. Nosotros eh, hemos presentado una patente y, y parte de estos resultados ya los los hemos publicado y otros los estamos por, por publicar, eh, pero sí. Y, y en relación a, la, a lo que le decías del escalado, sobre todo con el tema de, de la vacuna, nosotros estamos involucrados eh, en la vacuna Regenvac y, y obviamente una etapa, que es la etapa del desarrollo de, de los proyectos, necesita una escala y la etapa productiva es otra. Nosotros la escala que produjimos hasta ahora fue para proveer a diferentes instituciones que están desarrollando metodologías novedosas. Cuando esas no no metodologías prueban ser eh, útiles y rentables y, y, y servir a la comunidad de alguna manera, y servir al bioquímico también, eh, bueno, ahí se pasa una, a un escalado. Nosotros para la vacuna Argenbach eh, ya estamos hablando con instituciones como, como el INTI, que son especialistas en, en el escalado y con empresas que, que también son especialistas escalado en condiciones eh, regulatorias adecuadas para producir una proteína eh, para, para una vacuna que no son obviamente las de un laboratorio de investigación. Eh, entonces... Eh, eh, según para qué se vaya necesitando la proteína, son las, las cuestiones regulatorias que se van necesitando y, y claramente eh, la parte de vacuna está en etapa de ensayo preclínico, pero cuando se llegue al ensayo clínico ya se va a necesitar un escalado mucho mayor en condiciones eh, eh, regulatorias adecuadas para, uh -huh. para un inyectable humano. ¿no? Eh, Cecilia, perdón que interrumpa, eh. Estamos un poco excedidos de tiempo y antes ¿Puedo hacer de... una, una sola preguntita? ¿Puedo hacer una sola preguntita, Malena? Eh, Walter, mmm, no sé. Primero tenemos que hacer la foto, que es, es necesario que hagamos la foto de, del foro antes. Hacemos la foto eh, y después, sí, después, José, Claro, ¿no? pero tenemos que hacer la foto. Hacemos la Así foto. Así que sonrían, pónganse bellos. Foto, perfecto. Ya está, siempre, perfecto. Este, ah, ya está Alejandra, mirá, apareció. Bien. Este, la, la, pregunta es, la pregunta que quería hacer es, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo se conduce ahora con la aparición de nuevas variantes para la producción de estas proteínas? ¿En qué lugar inciden? ¿Cómo se las arreglarían para ir produciendo las, las, nuevas, este, las nuevas expresiones, eh, ¿cómo se dice? <ríe> Fenotípicas, ¿no? Bueno, te cuento que, que, que nosotros ya estamos produciendo algunas de las variantes. Eh, de cualquier manera, dependiendo para qué las necesitas, es más necesario generar una variante nueva. No, digamos eh, eh, muchas de la proteína que se usa. O sea, la, las variantes tienen una sustitución de dos aminoácidos en toda la estructura y entonces esencialmente eh, es muy muy parecida. Entonces eh, suponemos que el, el, su utilidad como diagnóstico, como, como antígeno diagnóstico, tanto para ELISA como para eh, tiras de, de flujo lateral, va a ser eh, eh, eficiente, igualmente eficiente, eh, lo mismo que para una vacuna, pero obviamente con el, la acumulación de, de mutaciones cada vez puede ser lo menos, y bueno, para eso ya estamos generando variantes, que bueno, tenemos que hablar acá con, con el doctor Ugalde para que las empiece a probar. Bien. Bueno, eh, yo eh, primero quiero agradecer la presencia tanto de la doctora D'Alessio como de Ugalde y de Roberto. Esto ha sido espectacular y también la, eh, me felicito también por haber participado en este foro y por habernos reencontrado con la la, la, con los directivos de Cubra y de la profundidad, o sea, y de la profundidad y, y encantado por la profundidad del análisis que tienen de lo que está pasando con la profesión. Este, eso favorece mucho porque en el momento de, de llevar adelante las discusiones este, eh, hay, hay una cantidad de cuestiones que seguro que en la mesa directiva de Cubra las tienen en cuenta, así que estamos en buenas manos como para... Eh, re, reintentar o oh, intentar el relanzamiento, el reposicionamiento, el redimensionamiento de la profesión bioquímica. Este, pero bueno, estamos bien respaldados. Como se ve, nuestra producción de científicos en la Argentina es de primer nivel. Lo que hemos asistido acá es absolutamente de primer nivel. Este, sí. Y yo, Walter, te agradezco porque me hayas este, sugerido, pedido si podía participar. La moderación de este... De este no, no, a vos, a vos. No, no. Eh, como para redondear? Malena, ¿puede ser? ¿Puede ser? Este, sí, sí, sí. Bueno, Alejandra, este, Navarro, a todos. Ya no lo vieron vamos y si no... hay es que no nombre no, Digo, la verdad que fue una noche de lujo. Esto es una noche de lujo. Todo el desarrollo institucional y profesional que hizo CUBRA, que hicieron integral de cobras creo que, como dijo José, adhiero a lo que dijo José, fue este, activo, brillante, y además no se callaron nada, porque es más, algunas cositas se dijeron que no se conocían demasiado, no se hacía Alejandra, algunas cosas se dijeron, pero está bien, algunas cosas. Después lo, el equipo eh, de chicos que trabaja con que trabajan, Cecilia, Juan. Eh, y ¿quién es, el otro, ¿quién es el otro integrante, Cecilia, de, del equipo oh, de... Lucas otro integrante, Cecilia the University of the lo Lucas the University que the University of Lo University bueno, eh, disculpen pero que veces no y veía. las cosas y... Bien, bien ha sido una posición brillante. Yo yo no hago un análisis, yo soy periodista, yo Yo no soy ni bioquímico, ni médico, ni nada of the University of bioquímico ni médico ni nada por el estilo, pero desde la fuera, ¿cómo lo desarrollan? como lo respaldan, digo que ha sido brillante. Por lo tanto, les agradezco a todos, les mando un gran abrazo y les digo, todas las exposiciones van a estar subidas a nuestro canal, todas ¿eh? van a estar subidas en el curso de unos días. Y agradecerle también a Marcelo Cogan, que, que hizo la transmisión en vivo, en simultáneo, por los canales de YouTube. Este, sí, ha sido. Y bueno, gracias Malena, gracias a todos. Bueno, nos vemos. Adiós, muchas, gracias gracias. muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.